Yeah. La, la declaración se ha, sido, ha sido dada en una instancia departamental en el departamento de Santa Cruz ¿no? entonces eh, por el momento queremos decirles que estamos eh, haciendo una evaluación integral como con la jefatura de epidemiología con la dirección de servicios y cuando se dé una declaración de emergencia nacional se haría de manera oficial y pública por el momento eh, no se ha hecho una declaración de emergencia nacional pero sí hay la declaratoria a nivel departamental en Santa Cruz ¿no? y decirles que eh, las más de un 1.700.000 dosis de la vacuna están disponibles en los nueve departamentos. Obviamente la priorización de envío ha sido al departamento de Santa Cruz que sigue concentrando más del 95% de los casos y que eh, pues estamos fortaleciendo toda la vigilancia epidemiológica y las acciones en todo el país pero sobre todo en Santa Cruz.